le doy la bienvenida a mi estimado Enrique Corona, muy buenas noches, ¿Qué tal? Desde la capital del aguacate, Uruapan, Michoacán. Pues como lo acabas de decir, desde una capital muy valiosa, ¿Por qué? ¿Cómo está subiendo de precio el aguacate? De verdad. <risa> ya no sé si está más caro el limón o el aguacate, pero ahí andan compitiendo en precios. Saludos, buenas noches, bienvenidos a todos a Rompiendo Paradigmas. Y bueno, pues vamos a esperar también que se conecte mi estimado Martín Rojas, que viene llegando a la Ciudad de México, ah, no, a Turquía, no sé ¿Sí está diciendo, Ah no, en Turquía. En, en Ucrania, perdón, siempre está diciendo que está en Ucrania, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy tenemos la presencia del doctor Rafael Arenas Hernández, que vamos a estar hablando sobre la reforma fiscal y bueno, pues sobre la informalidad que, que aqueja al país para que estas personas que están en, ese, en esas actividades, bueno, no contribuyan, ¿no? Mi estimado doctor Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio, Enrique? Muy buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Este, Qué gusto estar con ustedes, compartiendo, y, y muy agradecido que me hayan invitado aquí a, a, a Census, a Rompiendo Paradigmas. Eh, la verdad, estoy muy honrado de estar con ustedes, estar aquí con, con su audiencia, su público, y pues bueno, pues empezamos, vamos a ir compartiendo ahí algunos conocimientos este, maravillosos. Perfecto. Y, y, y vamos a empezar con lo que debemos de empezar. La noticia del aeropuerto, mi estimado Enrique, mi Rafael, ya se abrió el nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, el megaproyecto que tiene Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, eh, con Pombo, bom, con ¿no? Eh, plantearon que este aeropuerto, bueno, pues al final va a ser internacional. El único vuelo que llegó fue el de Venezuela. Sin embargo, bueno, pues están diciendo que fue, que, que va a ser internacional. Por otra. Eh, parte, por ahí vimos una persona que se metió a vender, pues ahorita que estamos hablando de la informalidad, la ayudas ¿no? Literal, para vender ahí en el aeropuerto, no había comida y dijo, bueno, pues estos pobres eh, personas, ¿quién los va a alimentar? Así es que le dieron acceso y se puso a chambear como cualquier persona que ve un área de oportunidad, por supuesto que sí Sin embargo, aquí vamos a hablar Reforma Fiscal 2022 con estos cambios de régimen simplificado de confianza y con esta forma de hacer al todopoderoso comprobante fiscal digital, en su nueva versión ya 4.0, remasterizada con su complemento 2.0 y también con su nuevo CFDI de nóminas, y bueno, pues esta intención que ya traían desde el gobierno Enrique Peña Nieto, y que eh, gracias a Aristóteles Núñez, y si nos está viendo, no que, que, que nos bloquea algo de repente ahí en Facebook, pues ya, no, ya no tiene cuenta ya ni en Twitter, pero, este, pero anda, anda hablando de temas fiscales ¿eh? en todo el país, entonces eh, bien, pues esta persona por ahí propuso el comprobante que ya venía de mucho tiempo atrás, lo echaron a andar, y bueno, pues él, él dio el banderazo de salida 3.2, 3.3, hoy en día 4.0, y con base en ello, pues, fiscalizar de una forma más, eh, ¿cómo decirlo?, más armoniosa, si lo quieres ver de esa... O, de, de, o, de o buscar un mil nombre, mil... Mil... ¿no? ¿No? Eh, y que, que en y el cual, a, mil... a través de estos códigos, a través de estos números, de estas claves de productos, eh, podamos hilar qué fue lo que salió, qué está recibiendo, un producto, un servicio, de qué forma, cuándo te lo pagaron, cómo te lo pagaron, 2017, 2019 nació, entonces ya esto el complemento de pagos, y dónde te lo pagaron, cuándo te lo pagaron, de qué institución te lo pagaron, y entonces poder rastrear de manera... Eh, pues eficiente toda esta, toda esta transacción que puede llevar a cabo una persona física o una persona moral ¿no? y pues llegó plataformas tecnológicas 2019 con, con una cuestión ahí de la OCDE que ya venía mencionando desde hace mucho tiempo venía trabajando, venía trabajando hasta que eh, se cumple en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y vaya que le quedó como anillo al dedo porque llegó la pandemia y uno de los servicios que más creció es el movimiento en estos este, transportes a través de una aplicación o en las ventas en línea, por ejemplo, por nombrar una marca Mercado Libre, entre otras muchas más que existen. Se elevó y con base ha tenido también una recaudación muy interesante para el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, siguiendo en esto, llegamos a una reforma fiscal 2022 con un nuevo esquema de un régimen simplificado de confianza para persona física y para persona moral traído ya de experiencias de Turquía, de Colombia mismo, en donde se ha visto, pues, que la recaudación ha crecido. Tenemos un padrón impresionante, 86%, eh, bien de personas físicas, sin embargo, solamente contribuyen el punto 69% de este ochenta y tantos por ciento, ¿no? Si me quedo corto, por ahí me corrigen, de favor. Pero, con este nuevo régimen, bueno, pues, lo interesante, o lo que dice, o como nos lo vendieron, ¿no?, es vamos a atraer a más gente. Sin embargo, ahí ya no nos quedó claro, y lo hablábamos antes de entrar al aire, mi estimado doctor Rafael, donde nos mencionan, por una parte, voy a darte un estímulo, ¿no? Te pongo en el capítulo de estímulos, ahí te pongo el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, como redacto la ley, te digo deberán, y entonces debes, ¿no? Y a los que se portaron mal, los premiaron no pasándolos. Y digo, los premios no pasándolos porque a muchos no les convenía pasar, sobre todo a aquellos que prestan servicios, no les convenía pasar el régimen simplificado de confianza. Era un balazo completamente en el pie. Aquellos como los contadores, como las sociedades de abogados, como un sinfín de sociedades que, que prestan la parte de los servicios y otros, no en el caso de comercializadoras, pues puede ser que les haya sido interesante en el caso de las compras, elevar sus inventarios y sobre todo con una intención de la inflación pues una tendencia a acaparar mercado, a acaparar precios y eso disminuye mi base imponible y pago menos impuestos. Tal vez pudiera ser muy interesante en el caso de este ejemplo de las comercializadoras o alguien que se dedique a compra y venta y bueno, pues esto de la especulación comercial. No es el caso en los servicios, ¿no? Personas físicas, a través de una tasa donde directamente grabo el ingreso, si bien, eh, pues los demás tienen en el caso de actividad empresarial, arrendamiento etcétera, eh, esta forma, este equilibrio entre ingresos y sus deducciones para tener una base eh, en la cual se lleve a cabo el cálculo pues no fue el caso del régimen simplificado de confianza donde lo que grabo es directamente al ingreso en independencia y sin importarme si tuviste una utilidad o no tuviste una utilidad, si creció tu patrimonio o no creció tu patrimonio verdaderamente tiene esta esencia del impuesto sobre la renta, o pues se pasaron de rosca, ¿no? Y nos dejaron caer algo que, que, que bien, únicamente tiene la intención de recaudar, recaudar, recaudar, recaudar. Ya lo empezamos a sentir, este primero de enero, bueno, perdón, este ya 17 de febrero, cuando se presentaron a más tardar las declaraciones. Y bueno, pues ya vamos en el mes de marzo, muchos problemas en la plataforma, donde no se pueden eh, meter los FDI pasados, las deducciones que por ahí ya tenía, etcétera Ahora, eh, emití una factura incorrecta en enero, pero si la, la corto y te la saco en febrero, me va a acumular, pero también me acumulo ya en enero y me acumula también en febrero, porque eh, todopoderoso es FDI 3.3, versión 4.0. Pues resultó ser, como lo dije al principio, pues una carta en la cual se van a jugar... Toda esta administración. Te doy la palabra, mi estimado doctor. Muchas gracias, mis gracias Pues sí, mira efectivamente. A mí, antes de abordar el, el, el tema, este, yo creo que es importante que pudiéramos definir, porque además, además no está definido, hay una indefinición respecto de, a mi juicio, del comercio informal y del comercio ambulante, ¿no? Ahí, ten, ahí tenemos dos, dos, dos tipos de, de situaciones, porque además lo que, por ejemplo, regula en la Ciudad de México son los mercados, ¿no? Y hay una regulación, hay una regulación con los mercados sobre ruedas, pero no, no hay una regulación específica por el comercio informal. Nadie le quiere entrar, ¿no? Desde el punto de vista local, desde el punto de vista federal, no le quieren entrar, evidentemente por razones políticas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué podríamos entender por la parte de un comercio informal? Bueno, que van a ser empresas, trabajadores, actividades que operan fuera de un marco legal y regulatorio. No, no, no, no tienen un marco legal y, y regulatorio. Lleva una evasión de una carga fiscal. No gozan de una este, protección y los servicios que proporciona el Estado, seguridad social. Vivienda, retiro, es decir, realmente el, este comercio informal que digo, y no, no, no, no quisiera ahondar en ese tema de que si ese comercio informal, porque además podríamos decir puede ser legal o ilegal, ¿no? O sea, hasta, hasta ahí nos podemos eh, ir, ¿no? Eh, eh, veía un meme hace mucho, mucho tiempo que decía: oye, tú vendes droga. No, a ver, ¿dónde está el CFDI? ¿no? Demuéstrame, demuéstrame que ven, ¿dónde está el super CFDI? Porque además, lo, lo que bien apuntas, el, el super CFDI, bueno. lamentablemente y lastimosamente, el, a, a mi juicio, eh, también erróneo e equivocado, la ley del impuesto a la renta graba hechos jurídicos, graba actos jurídicos, ¿sí?, que son representados a través de una incorporación a tu patrimonio en efectivo, bienes, servicios de vengado, cualquier otra fuente de ingresos que tú puedas tener. Y después menciona, ¿sí?, que las personas que están obligadas a emitir un CFDI por estos ingresos lo van a tener que realizar. Entonces, el CFDI va a ser la representación del ingreso que yo tengo, por lo tanto, el acto jurídico que representa una incorporación a mi patrimonio, eso es lo que debe de grabar, ¿sí? Pero entonces tenemos cualquier cantidad de fallas en, en, en una emisión de un CFDI. Si yo estoy obligado, por ejemplo, en materia de IVA, a, a acumular el ingreso y a grabar el impuesto, cuando realmente se cobren las contraprestaciones o cuando se cobre el impuesto, ¿sí? y menciona formas de este en, en, en donde yo voy a acumular el ingreso, entre ellas dice, y cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces, pues son 17 formas de extinción de las obligaciones y cuatro formas de cumplimiento de las obligaciones. ¿sí? Pero qué es lo que va a tomar la autoridad. Pues, si dice PUE, en este momento lo graba, por Dios, ¿no? Y si dice PPD, pues no, voy a esperar a que emitas el REP, ¿no? Oye, y si no lo emito, ¿va a ser deducible o no va a ser deducible? Yo no noto que hay una regla, ¿sí? Desde, desde el código fiscal, ¿no? Desde la ley del impuesto a la renta, en donde diga requisito de las deducciones, ¿no? que tenga PUE o que tenga PPD acompañado de su red. No lo dice. Entonces, ¿qué sucede allí en ese sentido? hablabas acerca de, de esa migración del, ahora vamos a llamarle parte de este, eh, no comercio informal ni comercio ambulante, porque también el, el comercio ambulante, yo puedo, puedo creer o debería de, de sentir que el comercio ambulante Técnicamente no es igual al comercio informal. Yo puedo ser un comerciante ambulante, pero dentro de la formalidad. Sin embargo, la historia nos apunta que el comercio informal es similar a un comercio ambulante. Entonces, en este, en este ámbito de, de, de la regulación de las, eh, de las autoridades federales, ¿no? municipales, yo he sostenido en algunos foros que, ¿por qué no se olvida? el gobierno federal, de todos esos millones de personas que están hoy en reciclo, que antes estaban en RIF, no pueden controlarlo al nivel federal, no, no no hay forma, no les da, no les da. Eh, datos del INEGE apuntaban que este, cerca de 30 millones de personas se encuentran en el comercio informal, es un mundo de gente y son Cifras del INEGI, o sea, no lo inventé yo, cifras del INEGI: 30 millones de personas en el comercio informal, cuando estamos hablando de que son 3 millones 800 aproximadamente, si mal no recuerdo, en el RIF, ¿no? Entonces, cuando, cuando a, desaparece el, el, el, el, el, este, el repeco y nace el RIF, ¿sí? muchos dijimos, ah, caray, perdón, ese a mí me late que es un régimen de planeación fiscal. ¿No? Y en, en el año pasado, el año pasado, el SAL lanzó un comunicado que a mí no me sorprendió, donde dijo: Oye, hay millones de pesos en evasión fiscal a través del régimen de incorporación fiscal. Se dieron cuenta muchos años después, ya casi cuando iba a desaparecer el RIF, se dieron cuenta que era un régimen de planeación fiscal. A ver, cuando nace el RIF, cuando nace el RIF, a mí me di mucha risa. Este y, y en algunos cursos yo apuntaba. Pregunta, y, Rafael. Claro. Pregunta ahí. Eh, ¿Pecaron de ignorantes o.? Eh, porque yo vi el RIF como una intención de aumentar el padrón. Recordarás, ¿recordarás, Quique? Que decía, eh, cuando sacaste eso, de presenta tu declaración, etcétera. Fue, es del gobierno el que te pedían esto. Uh, claro, aquella canción del mes de abril, es que yo voy a declarar, declarar. Declarar, declarar. Eh. Recordarás que, que, que era un gitazo, ¿no? A detrás de ese gitazo, recordar también que en el régimen de corporación fiscal decían, ahora vas a vas a poder asegurarte, ahora vas a poder... Va a sacar créditos para tu casa. Y no vas a pagar impuestos, ¿no? Y con esta intención era avas avasallador. Quien llegaba conmigo en ese entonces, 2014, y te decía, yo trabajaba por ahí en la empresa, en el área de costos, estaba yo. Oye, contador, ¿qué sabe de, de yo como empleado puedo, pues, si tiene un negocio? Es que hoy que puedo asegurarme y entonces puedo asegurar a mi hermana, puedo asegurar a mi mamá, puedo asegurar a mi papá, etcétera no Y bajo ese esquema... Las personas empezaron a darse de alta en el régimen de corporación fiscal. Después vieron que, que no, pues si eres patrón, digo, este, lo siento Margarito, usted no tiene derecho a, a la seguridad social, nada más es para los trabajadores, usted por jugar al emprendedor, pase del otro lado, ¿no? ¿no? No le corresponde. Sin embargo, fue después de tiempo. Entonces, Rafa... Pecaron de ignorantes porque después cuando nos, eh, tal vez se dieron cuenta y dijeron en la torre, ya, ya, ya checaron qué legislamos, ¿no? ¿Qué pusimos ahí? Y que esto es un esquema muy interesante para, inclusive yo, yo lo ponía, eh, si no puedes materializar la operación de un RIF, podrías meter hasta inclusive lavado de dinero, ¿no? Sin bronca. Tienes el tope de 2 millones y así me voy metiendo a la prima, la tía, la otra prima de la tía y a lo mejor hago un esquema hasta 20 millones y de ahí buscamos, a lo mejor, un fideicomiso, criptomonedas, este, y bueno, les hago una... Ahí está la maldad, escuchándome, no me escuche, por favor. Yo tampoco me dedico a ese tipo de cosas. Sin embargo, se, seamos realistas, o sea, cuando, cuando revisamos, decimos, híjole, pecaron de, de, de, de ignorancia, eh, fue con toda legucía, eh, y, y, y quisiera, antes de darte la palabra, Rafa, eh, que, me, que me dijera algo, Enrique Corona, sobre lo que estoy comentando. Pero antes, le doy la entrada a mi estimado Pepe Soto, que nos levanta el rey, rating de este programa. Por favor, mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿desde dónde? ¿Chihuahua? Chihuahua, capital, mi querido amigo Antonio. Doctor Rafael, perdónelos, por favor. Yo, ayer, antes, no, disculpa, acabo de terminar una clase de seguridad social me tocó dar ahorita el tema de seguro de maternidad. Debí haber terminado a las nueve de la noche, pero fíjate que los alumnos eh, de manera muy participativa. Pues ya les, yo los corté, y digo, muchachos, ya me tengo que ir. <risa> no, muy bien, muy padre, ¿no? Con razón entraste en Me oh, eh, disculpa que no intervenga tanto, pues déjenme me empapo de qué, de qué están hablando y ahorita meto mi cuchara con mucho gusto. <risa> Bienvenido, doctor Rafa. Gracias, Pepe, gracias, gusto saludarte, gusto estar contigo. Gracias, gracias. Perfecto, Quique. Entonces, ¿qué piensas por que acabo de comentar? Mira, primero, eh, los que tenemos 40 y más, hemos pasado varias promesas de presidentes diciendo, ahora sí vamos a acabar la informalidad con este régimen. Y ahora sí, digo, tú, tú dijiste ahorita repecos y rif, este más para atrás, cuando nació el régimen simplificado y de ahí más para atrás, o sea, estamos hablando de muchísimas y muchísimas promesas de modificaciones en las leyes, y de verdad, yo siempre he creído que el que es informal va a seguir siendo informal es muy poco probable que con este régimen de confianza, o con otro que salga después, convenzcas a alguien de la legalidad te lo digo, voy a hacer un comparativo bien extraño, pero para mí es una comparación válida, con mis productores de aguacate mis productores de aguacate, te la platico así de fácil, tres ya me dijeron, dame de baja. No necesariamente ya no van a vender, no necesariamente ya no van a producir, nada más dijeron, dame de baja. ¿Por qué? Porque de tener un régimen de un millón cuatrocientos, un millón trescientos de facturación, ahora los bajaron a 900 ¿Y qué dijeron? Yo, pagar impuestos, estás, pero no, dame de baja. así y te aseguro que esa frasecita, cualquier informal te la va a decir. Yo, pagar impuestos, estás, y así fuera, cero pesos como en el RIF, o 125 para las tarifas ahorita de los de confianza, la verdad es que un peso es caro. Esta frase yo le dije en mis primeros cursos de, de los productores de aguacate, les decía, para un productor de aguacate, un peso de impuestos es caro, porque nunca ha pagado. Igualmente, para un informal, que lo que más ha dado, es una cooperacha para el de la organización, para el líder, que tú llegas y le digas, va a ser un impuesto, a lo mejor es la misma cantidad lo que le está dando a su líder, se lo va a dar al gobierno, pero él dice, pues acá está mi compadre, y si yo se lo doy acá, pues a lo mejor consigo un favor de él, en cambio si paga un impuesto, nunca va a haber de regreso ese dinero. Y por ese lado creo que es muy, muy complicado convencer a un informal que se meta la formalidad, a pesar de todo, es que discurso que sacaron en el RIF, y ahora en el régimen de confianza, porque si uno ve la exposición de motivos, suena maravilloso eso que plantean, de verdad, suena maravilloso. O oh, no, doctor Rafael, ¿cómo vio la exposición de motivos de este régimen de confianza? Muy bonita. Y fíjate que algo que a mí me sorprendió realmente de la exposición de motivos, y que después, después de manera sorpresiva, decía Antonio, Aparece como si fuera un estímulo fiscal En ninguna parte de la exposición de motivos uh -huh. Dice vamos a dar un estímulo fiscal No lo dice ¿sí? uh -huh. Lo meten allí Y entonces es un estímulo fiscal En donde dentro de todas las exposiciones Ahí dice las personas morales Que se encuentren en esos supuestos Deberán, a ver, perdón Un estímulo fiscal Es que yo lo voy a optar Porque caigo en ciertos supuestos jurídicos Y me va a beneficiar no me está beneficiando en muchos temas. Uno, uno de los temas allí que, que yo cuestiono en este reciclo personas morales para entrar ahorita al reciclo personas físicas, hay, es, es, hay un tema muy peligroso a mi juicio. En el título 2 dice, requisitos de las deducciones. no? Las deducciones para las personas morales del título dos ¿sí? van a poder ser deducibles siempre y cuando sean estrictamente indispensables para la actividad. Y en el reciclo dice que van a, que sean estrictamente indispensables para la obtención del ingreso. Son dos cosas diferentes, me está acotando las deducciones. ¿Cuál estímulo? ¿Cuál estímulo? Fatal, ¿no? Me regreso ahorita a, a, a la parte del régimen simplificado de confianza y déjenme hacer una... Una, una, este, un, una acotación, una, este, parte de la historia que acompañó a este eh, régimen de incorporación fiscal, cuando nace, cuando nace, este, ponen ahí sus fotos y sus videos, en, en la página del SAT, sí, este, muy felices, ¿No? Este, algunos pequeños comerciantes en las fotos ahí, ¿No? Este, que oye, voy a hacer rif, y voy a tener seguridad social, y, y, y, y, y voy a ser maravilloso, ¿No? Bueno, primero yo decía, a ver, te, te sacaron del, este, del, del, del primer régimen, ¿no? Que antes eran contribuyentes menores, ¿no? Después repeco, ¿sí? Y ahorita te vas, te quieren mandar al RIF. Este, y aparecía allí y me llamó mucho la atención una foto de una chica que estaba en una tortillería, ¿no? En una tortillería, ¿no? Entonces veía la báscula, las tortillas, ¿no? Estaba pesando se veía muy feliz, no, no sé si por ahí debo tener la captura de pantalla, feliz la muchacha, ahora sí voy a hacer este. Después de esto, dije, a ver, déjame imaginar qué sigue después, ¿no? Llego, le pido 20 kilos de tortilla porque voy a hacer un evento en, en, en, mi, este, en mi oficina o en mi negocio y demás. Y en ese momento le digo, oiga, doña Chonita, deme factura, ¿no? Entonces me la imaginaba ¿Sí? Metiendo las manos a la cubeta de agua, ¿no? Donde tienen la masa, ¿no? Limpiándose, limpiándose en, el, en, en su mantil, volteando a la computadora y que me diga, no se preocupe, don Rafa, ahorita le hago su factura, ahorita le hago su CFDI. O sea, no, no, realmente no me lo imagino, no me lo imagino. O sea, jamás iban a poder incorporar a veintitantos millones a la economía formal, es imposible, yo creo que deben de dejar en, en todos esos millones en manos de los municipios, no hay nadie más que conozca a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, a la de las tortillas, al zapatero, al de la tiendita, que el municipio, ¿por qué no se lo dejas al municipio? Por Dios, y ahora te vienes a este régimen simplificado de confianza y tu, tuve la oportunidad hace un, unas semanas de escribir un artículo para dossier este, que estoy hablando acerca de este, de este régimen simplificado de confianza a personas físicas. ¿Y sabes qué pienso yo? Que es el primer delincuente fiscal, porque a este régimen simplificado de confianza a las personas físicas es el único contribuyente, es la puerta que abrió el SAT, y que no, yo creo que no mucho nos hemos dado cuenta, en donde dice... Que si cancela una factura, aún con la aprobación del receptor, se va a considerar que se actualice el supuesto del 109 de fracción primera, defraudación fiscal sí, claro. equiparada. O sea, es en serio que que lo, los vas a incorporar y, y los vas a considerar como delincuentes donde le digas aguas donde me cancel. Fíjate, fíjate, y fíjate que allí en ese sentido. Sí me preocupa el hecho de que hayan abierto esa puerta. Lo que más me preocupa es que dentro de un año o dentro de unos meses, en la reforma fiscal del 2023 va a decir la autoridad, pues ya que nadie se quejó y esto y este tipo de procedimiento tiene legalidad, vamos a empezar a migrarlo a los demás y están empezando ahorita, obviamente con, con ese bloqueo de, de, de cancelación. No uh -huh. me gusta que canceles, no me gusta que hagas notas de crédito, no me gusta que lo hagas, ¿no? Y si vas a cancelar, eh, me, me recuerda este, hace años cuando empiezan los pagos por internet, uh -huh. este, aviso cero, ¿no? Mencione las razones por las cuales no va a pagar el impuesto. No tuve ingresos, ¿no? O no cobré, o tuve más deducciones que, este, que, que ingresos. ¿Sí? Entonces, ahora es exactamente igual. Oye, ¿no llevaste a cabo la operación? ¿No se llevó a cabo la operación? Tú vas a decir, entonces, ¿para qué facturaste? ¿No? Y entonces, se nos va a empezar a ir a la yugular, nada más por el tema de base de datos, y obviamente por el superpoderoso, ¿no? Con ese toño, el super CFDI, es el que gobierna, ¿no? ¿Para qué queremos la ley del impuesto a la renta si tenemos el CFDI? ¿No? ¿Para qué queremos la ley del IVA si tenemos el CFDI? enterremos las leyes y entonces todo hace FDI, ¿no? Porque es el que está rigiendo y, y, y hoy, hoy por ejemplo en estos, en estos días que empezamos a ver ciertas declaraciones oye, va a estar precargada tu información y está mal cargada está sí. premal cargada está premal cargada, ¿sí? Entonces, todo este, todo este tipo de situaciones ahora pregunto estos informales realmente van a querer entrarle como nosotros cómprate una computadora sí, cómprate un acceso a internet, y bueno, también cómprate un escritorio, si no, ¿dónde la vas a poner? ¿no? claro, también cómprate una silla, oye, no quedas en tu casa, ¿por qué mejor no rentas un pequeño espacio en, en, en una de estas oficinas virtuales? y bueno, ya que estás allí, pues también va a ser un domicilio, este, social y fiscal, oye, ¿ya qué te dedicas? a vender barbacoa en los tianguis, ¿tú crees que le va a interesar incorporarse a cualquier régimen, como le llames, RIF, REPECO, este causante menor, simplificado de confianza, no les va a interesar, porque además, como bien apuntas, Enrique, ellos ya están pagando una contribución, no al gobierno, a los líderes, a los líderes. Sí, Entonces, y, y, y, y, sí, y siempre veo cada, cada vez que, que hay temas este, políticos y demás, se levantan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay una propuesta por ahí por el 2021 de la, de la este, Cámara de Senadores, una senadora de Morena, en donde propone unos cambios para regularizar al comercio informal, ¿no? Haciendo alusión justamente de, de, de este tema de evasión que hay a partir del RIF, eso fue de, de, desde el año pasado. Y de repente se levantan los diferentes legisladores, ahora sí vamos a regular el comercio informal, ahora sí vamos a regularlo, sí lo vamos a hacer los corredores, en las vialidades, y, y, y uno pasa, pasa por uno pasa por el aeropuerto y está la de las tlayudas, que, que no era paso, <risa> digo. <O> de, visto, <risa> sí, sí que las vendan, ¿no? Pero no en el paso, no, no, no en el paso, o sea, y, y, y es un tema de, de, de re, falta de falta de voluntad política para regularizar a los que son irregulares, porque además también recordemos que la ley general de sociedades mercantiles prevé prevé un tema de, de, de sociedades irregulares, no nada más la sociedad anónima, no, no, no, también prevé temas de una sociedad irregular en donde dice, si los miembros de una sociedad irregular causan un daño a un tercero, todos van a ser responsables, solidarios, subsidiarios e ilimitadamente. Bueno, ahí está, como sociedad, ok, y como persona física, ¿no? ¿En qué momento va a estar esa, esta regulación? ¿En qué momento? Yo veía en, en, en el video de la señora de las tlayudas, ¿no? Que estaban los de la Guardia Nacional, no, no sabían qué hacer, si, si, o, o a lo mejor estaban esperando su turno para recibir su tlayuda, ¿no? Ya seguramente tenían hambre. La fila VIP vi ahí la ha <risa> No, es que tenían, tenía la, la, la, mira puesta de, Cien mil cámaras. Oye, si, si agarramos a la señora y nos la llevamos, nos van a crucificar. Lo peor fue haberla dejado entrar. Yo ya no sé, esto es un circo totalmente. Y en el caso del comercio informal, mi querido doctor, es una es una es una cloaca que no no es de hoy. Es, esto ya lo venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales ¿no? oye, los aztecas lo tenían debidamente regulado pues ahí las crónicas señalan que el, el mercado de Tlatelolco era era una cuestión debidamente organizada y ordenada que a los señores los, les impactó ¿por qué no nos quedamos así? quién sabe entonces a partir de que Nacieron los comerciantes informales, esto es un caos, eso se la acabó, ¿sí? yo no puedo caminar por la calle de atrás, por la calle de corregidora, porque es literalmente imposible caminar. Oye, los comercios formales. Eh, el año antepasado, eh, que viví ahí con, con mi hija en la colonia Narvarte. El miércoles, día de tianguis, la salida del edificio, solamente puedes pasar y tienes que dar vuelta porque ya están los puestos invadiendo la banqueta, así tal cual. Es un costo para ellos dedicarse también a la informalidad. Tienes que darle la mochada al, al, de, la, al de la alcaldía al del municipio, como bien decía usted. Oiga, pero ustedes, ustedes creen que la federación va a soltar esa mina de oro a los municipios. Los municipios están esperando. Da, suéltame la rienda para poder yo fiscalizar a los informales. Que incluso hay algunos que si lo hacen, a lo mejor de manera velada y escondida, mm. tratan, tratan de... Es más, lo hacen a través del, de la venta del uso de suelo. Te este, Permito estar en esta colonia, pero nomás suelta la, suelta la cuota. Y no, es muy simple, Pepe. Obviamente tú si entra. Una etapa, Pepe, tú he visto una etapa en la cuestión de los mercados. En los mercados se supone que el administrador es el municipio. Y como tal, hay una cuota que damos que están en ese mercado para el municipio, un donativo. Y que, ahora sí, donativo no tiene nada. O sea, quitémosle el nombre. Es una contribución. Ah, sí. Pero esa contribución deben de darla. Eso ya se considera una aportación de ellos como empresarios, como un impuesto maquillado al municipio. Pero es porque los tienes ahí encerraditos, bien ubicados. Bien, de otra bien. manera de cómo. De otra manera de cómo regularlos porque también voy a tomar las palabras del maestro Rafael, ¿Cómo puedes tú decirle a un informal regularízate, pero compra esto, compra esto, compra esto y te va a costar tanto la formalidad. No es atractivo para ningún ambulante o informal, como lo llamemos, el decirle invierte en equipo, invierte en programa, invierte en una persona que esté pegada a la computadora, es algo que dice ¿Por qué lo voy a gastar? Es pues que no, no me interesa. Y a eso, agrégale todo lo demás, porque ya estamos viendo lo simplificado del régimen. Este régimen simplificado pareciera tan bonito para un ambulante que mira lo que está diciendo el doctor. Puede ir a la cárcel por no saber cancelar una factura. Sí. Así de simple, algo tan simple, mira las consecuencias que puede llegar a tener porque tengas una chica que no sepa cancelar facturas y haga algo indebido. Las consecuencias jurídicas, que si yo le digo uno un informal, ándale, anímate, oye, y si me equivoco, ah, vas a la cárcel, pero no hay bronca. O sea, el dulce, eh, comando la referencia de aquel viejo cuento del conejo, ¿no? De, ¿quieres, quieres zanahoria, quieres el palo? Pues la zanahoria está muy chiquita y el palo está muy grandote, como para que le parezca atractivo. ¿Cómo lo puedo atraer? Insisto, han sido muchos intentos, y, y sí están funcionando algunos. Aquí en mi región, ¿qué es lo que yo veo a los ambulantes? A los lo que tienen local en mercados municipales, les toca cooperar con algo vía esos donativos. Y aparte otros que le dan a los inspectores, ya te imaginas por qué. Y adicionalmente, los que andan afuera, en las calles, decir que dan algo... Hubo una persona tal cual, literal, me dijo, yo soy ambulante y me gustaría regularizarme, pero tengo un problema. ¿Cuál es? La mercancía me la traigo de Moroleón. Ropa. ¿Qué crees? En Moroleón nadie da factura. Primer pregunta, ¿Por qué Moroleón no da factura? ¿Cómo compran la mercancía? Y empezamos a ver que el problema de la informalidad es una cadena con varios escalones. ¿Dónde y cómo consiguen esa ropa que el que la compra no puede demostrar su origen lícito y hacerte una factura de lo que él mismo compró? Y llegas a esa ciudad, ¿y qué volumen de ventas ves? Estamos hablando de cantidades, ya nos dijo una cifra el maestro Rafael. Millones de contribuyentes que cada uno vende. ¿Qué te gusta? 10 mil, 20 mil pesos diarios. Y me estoy tirando lo más abajo que me imagino. ¿de cuántos millones hablamos que es la informalidad que se mueve en el país? Que por eso decían, no, el 1% como régimen de confianza, perfecto, está atractivo, 1%, pero está atractivo para el que paga 30, está atractivo para el que paga 20. Si le dices, en vez de 30, paga el 1%, está atractivo. Pero si el que no paga nada, le dices, paga el 1%, dice, está caro. ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo hacerles esto atractivo? en un momento como hoy, que es tan complicado hacer una factura. Y todas las obligaciones paralelas que implica esa factura, porque ya nos decía el maestro Martín otra vez, hasta ocupamos una maestría, un diplomado, un certificado en CFDI, porque hay que ponerles de datos, algunos son ficciones jurídicas, y quiero llamarlas así porque ser que fiscalmente yo puedo hacer una, una factura diciendo que me pagaron cuando no me pagaron. ¿Sabes qué es lo peor de ese escenario, Pepe? Que ya me tocó un caso de una persona que me dijo, este desgraciado no me pagó, lo voy a demandar. Y veo la factura y dice, Pue. ¡Ah! ¿Por qué se le hiciste pues Porque me dijo que me iba a pagar. Digo, ¿Qué crees? Fiscalmente está pagada. Entonces, ¿Cómo lo vas a demandar? Pues porque no me ha pagado. ¿Cómo? Si en una ficción jurídica, que viene por reglas fiscales, dice ya está pagada. Y a la hora que quiso cancelarla, ya te imaginas, no aceptó la cancelación al otro individuo. Entonces, ese tipo de complicaciones es lo que hace que el mercado informal, ambulantaje y toda esa bola de gentes digan es demasiado complejo para que yo, simple mortal, me meta a un mercado donde primero me va a costar, aparte del impuesto, me va a costar administrativamente. Y segundo. La simplificación que antes nos vendían, voy a regresarme ocho años, cuando estaban los repecos. Bueno, más para atrás. Cuando estaban los repecos, ¿qué decían? Una cuota fija. Eso para mí fue una maravilla, ¿eh? Yo conozco varios ambulantes que se aventaron y se metieron. Pero ¿por qué era una cuota fija? Evidentemente que es, pues que somos muy largos los mexicanos, ¿no? Y como nos decían que la cuota mínima era 200, todos metimos a la de más abajo. Cuatro Que vendiéramos 50 millones, todos los metimos a la de más abajo. ¿Y de qué que me pesca la autoridad? Y pues sí, pescó a varios. Entonces, creo que ahí fue donde empezó a variar el que realmente el régimen de pequeños contribuyentes en aquel tiempo funcionara. Y no funcionó por eso, porque los que realmente se aprovecharon de ese régimen, vuelvo a la comparación, no eran los del 0% o 1% eran los del 30, y esos del 30, pagar una cuota fija era una maravilla, pero así está el ambulantaje, digo, en mi región es así, sí hay impuestos, pero los maquillamos de donativos al municipio. Sí, desgraciadamente. Eh, eh, maestros permítanme leer los comentarios de las personas que amablemente nos acompañan aquí en la sesión, le envían muchos saludos, mi querido doctor Rafael, aquí tiene varios fanáticos te manda saludos. Eh, estoy viendo a Kim eh, José Luna, Mario Alejo, Enrique Galván nos comenta que el comercio informal estuvo más que presente en la inauguración del aeropuerto. ¿A poco vamos a emitir CFDI 4.0 por el consumo de las telayudas? Chayito García, que aquí está presente. Desde que nació el SAT se ha dicho de acabar la informalidad. Sí, con los varios regímenes eh, propuestas que han sacado, llegaron las tarjetas tributarias, uy te fuiste muy lejos Amalio, las tarjetas tributarias, sí desde ahí ya comenzaban los primeros esbozos de no necesitar al contador y mira sobreviviste Amalio, ¡Ah! aquí sigues, eh, José Antonio Hernández cancelar en esta moda, nueva modalidad es muy complicado, se está llegando al punto de querer desaparecer, el derecho legal a la autodeterminación de los impuestos, dice Enrique Galván. Jorge Colorado, Doña Malrostro, mal se inspiró en la película de la ley de Herodes. Hoy así ya de, de plano modifican la constitución. La geolocalización para los ambulantes informales, eso no, sí, andan de aquí para allá. Es cierto, las ayudas le dieron la vuelta al mundo. Bueno, pues hicimos famosos a, a Oaxaca, porque de ahí son las ayudas originales. Sheila Ibáñez, excelente ponencia del doctor Arenas. Ah, aquí están sus fans, doctor. No llegó solo. Teodoro, saludos desde León. Gracias. Saluda a, a mi servidor y a Enrique Corona. Y Olguita María, que tampoco falla, está aquí con nosotros rompiendo paradigmas. Entonces, mi querido doctor, ¿usted qué haría para compartir la informalidad? Ok. Ok. Yo creo que primero hay que atender un tema, el, el tema real de fondo. A ver, ¿cuál es el tema real de fondo? La necesidad básica que tenemos los seres humanos de solventar nuestros gastos primarios, alimentación, vestido, educación, este, diversiones. Yo a lo largo de mi vida profesional, el, el próximo año, el, el despacho que yo represento cumple 30 años de, este, de, de vida, ¿no? Y a lo largo de estos 30 años, eh, cuando se acercan conmigo algunos empresarios y me dicen, Rafa, fíjate que este, quiero poner un negocio. ¿Qué me recomiendas? Dice, una sociedad anónima, sociedad. Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Voy a venderte la ayudas, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Sí. Por decir algo. Tema, por decir de moda, tema de moda, Tema de moda, ¿no? Dice, voy a venderte la ayudas. Ok. ¿Y para qué quieres la sociedad? O sea, yo es lo primero que les cuestiono, realmente, ¿para qué la necesitas? Y vete a lo más básico. Bueno, en, ese, en, en eso más básico, vamos, vamos a empezar entonces antes de que se dé de alta. ¿Y qué es lo que hace antes de que se dé alta? Bueno, va a poner lo que vamos a llamar un pequeño comercio, un negocio. Y ahí yo preguntaría, ¿realmente es un negocio o realmente está generando un autoempleo con una intención de crear su propia fuente de trabajo? de hacerle frente a los gastos que tiene día a día, comida, servicio, transporte, educación, o porque pretende utilidades. O sea, ¿qué es lo que quiere? Evidentemente lo que quiere es sustentar y solventar sus gastos eh, sus gastos básicos familiares. ¿no? Entonces yo creo que ahí, de ahí debemos de partir. Posteriormente, ok, me doy de alta, ¿por qué? Porque voy a incorporarme... A la, a la economía formal, porque realmente voy a prestarle, voy, voy a venderle bienes, ¿no? A, este, a terceros que seguramente me van a requerir factura. ¿Y qué haces? Vendes papelería, este, en fin, cualquier cosa, y me van, a, me van a pedir factura. Y seguramente voy a tener un pequeñito margen de utilidad con el cual es, es con el que yo quiero vivir, pero no vas a vivir tú, tú vas a vivir con ese margen de utilidad. Nada más con el 70% porque el 30% ¿qué crees que no es tuyo? ¿eh? Siempre y cuando los gastos que tú estés impactando, los gastos estructurales, sean deducibles a la luz de tu socio, ¿no? Del 30 o del 45% del porcentaje que queremos poner. Entonces, yo creo que es la primera parte. Después, ¿por qué constituyen empresas? Bueno, las constituyen porque en el crecimiento mismo de un, de un pequeño negocio, hay algunas empresas que dicen, para creerte un poco, para creerte un poco, ¿por qué no te constituyes en una sociedad anónima? Y entonces tenemos, después empieza la, la famosa sociedad anónima simplificada, ¿sí? que esa sociedad me da mucha risa, mucha, mucha risa, porque tienen que llevar a cabo sus asambleas de accionistas. ¿Y qué pasa cuando es uno solo? ¿no? Sí, me, me, auto, me autoconvoco. ¿eh? Sí, ma, no, lo peor es que a lo mejor orden del día, ¿no? La aprobación de estados financieros, ¿no? Y que él diga no los apruebo. Ah, <ríe> sensacional, ¿no? <ríe> Acabo, ahorita en la tarde subí un meme, mi doctor, porque estábamos platicando de, de algo de la universidad, estudios de la CEP. Ah, qué bueno, ya soy titulado por, y así ya no demuestro que no sé, que no sé dividir. ¿Verdad? <ríe> pues sí. Son, son ficciones, o sea, son ¿Ficciones? bueno, son buenas intenciones, ¿no? No queramos decirles nada feo a los del gobierno. Okay, ¿no? Y en, Entonces, si, si yo sigo transitando por, esa, por estas necesidades, eh, decía de, de, en el reciclo, ¿no? Son más de un millón de pequeñas empresas que facturan menos de 35 millones. Claro, ¿no? en más del 90% de las empresas, realmente yo las divido en dos, los grandes y los pequeños, punto, ¿sí? O sea, no, no, no, hay, no hay un tema o, fa, o facturas cierta cantidad con ciertos gastos muy fuertes que te van a medio permitir seguramente tener un nivel de vida o eres una empresa... Sí, que factura 1.800 millones de pesos al año, claro, vas a estar obligado a dictaminarte fiscalmente. Y también ese va a ser el segundo delincuente fiscal para este ejercicio, ¿no? El contador público inscrito que diga, ah, caray, no nada más vengo a dictaminarte, sino que, ¿qué crees? Me voy a constituir como el fiscal penal especial, porque si veo que estás cayendo seguramente en un tema de defraudación fiscal que yo me imagino que puede ser así, tengo la obligación de ir de chismoso, ¿no? El segundo delincuente fiscal asociado. Entonces, y si no lo ve, ¿qué? Y <ríe> si no lo ve, ¿qué? Claro. <ríe> o sea, a fuerza tiene que encontrar algo. Tampoco. <ríe> Tampoco, claro. Claro, no, no, no, no no tiene qué Y entonces, <ríe> si, si el mismo gobierno desde, desde el ámbito de sus estadísticas dice tenemos Dos millones mil personas que están en el RIF y de ahí se quedaron ochocientos mil en el RIF, los demás se fueron al, al reciclo y ahorita pues eh, ya, ya, ya empezamos ahí a agarrarle la onda a este eh, famoso reciclo y, y se van a, efect, a, una, a una tasa efectiva que además vuelve a ser un engaño, permítanme decirles que vuelve a ser un engaño, porque la publicidad decía no basta necesitar tener deducciones porque vas a pagar con una tasa efectiva y todos van a tener una tasa de retención de personas morales. Muy bien, pero ¿qué crees? Que el mismo régimen, con independencia de las deducciones o de los componentes que tengas para acreditar un IVA, dice que como parte de tus obligaciones de persona física, régimen, simplificado de confianza, debes, no es opción, Debes obtener los comprobantes de todo lo que compras y todo lo que adquieres de activos fijos y compras en general. Por fin. Y te dice, aunque no los ocupes, no los vas a ocupar porque te vas a una tasa efectiva. Bueno, entonces, amigo, a mi juicio, ¿qué debe de, de existir en este, en este sentido? Yo informal, yo comercio ambulante, yo persona que no estoy incorporada. A, a, a este nuevo esquema y que yo tengo por aquí una una cuota fija asociada a mi actividad ¿por qué? porque me pongo mi, mi mi este mi puesto en el piso mi puesto de detentes no para poderlos vender con las playeras y los este y las eh, las tacitas no qué necesito yo bueno yo necesito ¿no? yo compro y vendo pero esa no es una utilidad ese es el dinero que yo voy a utilizar para comer, evidentemente, ¿no? Para pagar mis gastos de transporte. Yo no sé cuánto le haya costado a la señora de las Tlayudas el transporte para allá. A lo mejor se llevó en un camioncito o en un avioncito, este, llegó, no sé cómo haya llegado, ¿sí? Pero ella, ella por supuesto tiene un costo de producción, ¿sí? Y va a tener un margen de utilidad. Ese margen de utilidad... No es un margen que ella está buscando como empresaria, decir, ah, qué padre, tuve una utilidad del 45% en la venta de trayudas. No, va a decir, qué bueno, qué bien, me fue, tuve una utilidad de dos mil pesos, perfecto, ya pude pagar la renta, ya pude pagar la luz, ya pude pagar esto, ya pude pagar eso. Yo creo que no es cuestionable que haya estado allí, lo cuestionable es que allí la hayan puesto, ¿por qué no? hacen una regularización, una reordenación, ¿no? De las personas que vayan a... De, decían por ahí algunos, este, al, algunas personas, pues ¿qué quieren tomar este el Starbucks y que se vaya su dinero al extranjero? No, también puedes venderte ayudas, pero organiza bien. O sea, no, no, es, no es un tema de que le impidas a la señora ejercer un trabajo digno, reorganízala, pero no únicamente reorganizarla sino que, oye, vas a pagar un impuesto y vas a tener un servicio de salud digno. Vas a tener seguramente acceso a un tema de retiro, ¿no? La señora, cuando termine de vender trayudas dentro de unos 40 años, ¿qué va a hacer? Va a seguir vendiendo trayudas hasta que cumpla 80, 90 años. ¿Por qué? Porque no va a tener un retiro. ¿Sí? y si no la dejan vender te ayudas en el siguiente aeropuerto dentro, dentro de 40 años, va a estar llenando bolsitas en el súper, eso es lo que va a estar haciendo, entonces tienes que asociar el pago de la contribución que realice una persona y ofrecerle algo a cambio, y ese algo a cambio que se tiene que ver, la, la señora no va a querer que esté, esté muy bien pavimentada, la autopista que vaya a llevar al, al aeropuerto, no, no, no lo va a querer, no va a querer que haya luz, ella va a querer tener seguridad, seguridad social. Si no hay un ofrecimiento asociado en un beneficio directo en el pago de impuestos, va a decir el gobierno, pues, que se incorpore voluntariamente al seguro social. Ah, perfecto, entonces no te pago a ti, porque entonces me va a costar doble, ¿no? Asocia, asocia ese pago, ¿Sí? y darle ciertos beneficios para que pueda tener una vejez digna a mí, a mí me impacta mucho que, que, que aquí en México no cuando llegamos a ir a ciertos lugares San Miguel de Allende pues, yo ya quisiera ser un jubilado americano ¿no? <risa> cuando no cuando nace, cuando nace el RIF o sea yo ya hubiera querido ser un asalariado con un salario anual de un millón y pagar cero de impuestos. No, ya, ya no exijo dos millones. Un millón en mi primer año como asalariado. Nada más. no El primer año, un millón de asalariado. Permíteme pagar cero de impuestos. Hay una inequidad. Decía Antonio Cerato, oye, ¿habrá sido este, y muy inocente? Yo creo que no. Tan, tan, tan es así que en el primer año de operaciones del RIF, Sí. Había, habían motivos de salida. Si tú excedes los 2 millones, te sales. Pero en el primer ejercicio decía, te sales. Pero no decía qué hacías con el diferencial de los 2 millones contra el copetote de salida. Entonces, si tú en el primer año facturabas 20 millones, te salías. Muy bien. Oye, y esos 18 millones, ah, los facturé. En RIF, ¿vale? Ya después corrigió la plana, ¿no? La autoridad. Yo no sé si fue porque ellos ya sabían que iba a ocurrir, porque además no me extraña que cada vez que, que, que hacían un reporte en la Auditoría Superior de la Federación decía, oye, porque además el SAT en sus, en, en sus reportes dijo, ah, qué curioso que hay mucho régimen de corporación fiscal como parte de los proveedores del gobierno federal, ya no voy a cuestionar, ya no voy a cuestionar los que, lo, lo, las listas negras, no, no, no, no. Qué curioso, ¿no? Que dentro de los proveedores del gobierno federal, local, estatal, municipal, habían RIFs, ¿no? Oye, ¿y no había repecos? Seguramente no, seguramente no. ¿eh? Entonces, le vas diciendo al RIF, vas a tener un, un, un ingreso de 2 millones, no te preocupes, casi, casi por las deducciones vas a tener cero peso pero también vas a poder tener tu acceso a seguridad social, pero también habían, había, habían bloqueos de entrada hacia con, hacia con el mismo seguro social. Entonces, si no le ofreces a ese pequeño contribuyente una incorporación a la formalidad, sí y yo no digo que te pague un 15% de ingreso. Es más, tasa efectiva, sale, vamos a dejarla en el 1%. Está bien, 1%. ¿Qué me vas a dar? ¿El Insabi? Ya no, ¿verdad? Creo que ya no. Ya no sirve. Me quedo, me, me quedo con el seguro social. Pero da, da, dame la oportunidad de tener, de, de, de tener la seguridad de que cuando yo agarre mi canasta ¿No? Y me vaya a vender las ayudas en donde sea, primera, que no me quiten los policías, segunda, si me van a quitar los policías, que no se lleven mi mercancía, ¿No? Y... Fíjate que voy a tomar dos cosas de lo que estás diciendo, una, qué me dan a cambio. Hace unos minutos antes de entrar en, en vivo, llegó una persona conmigo a platicar que es trabajadora, gana 100 mil al año, y me dice, de los cien mil, yo pago cerca de 15 mil pesos de impuestos. Y empezamos a sacar la cuenta, efectivamente ya está precargada la información de su anual, de hecho por eso venía. Y me decía, Enrique, ¿y de esos 15 mil, qué me da el gobierno a cambio? Y llegamos a la conclusión que nada. O sea, yo, no hay esa retribución recíproca de decir, como yo, soy un asalariado que en vez de meterme a trabajar con un informal, me metí con una empresa que sé que tiene todas las prestaciones, que me va a asegurar, que me va a dar mi cálculo de impuestos, ¿qué gané yo como empleado de estar aquí y no estar allá? Porque desafortunadamente, de decirte que, que hay trabajadores que le dicen, en lo informal ganas 3 mil sin prestaciones, y con prestaciones 2 mil, o sea, menos. Y se la juega el trabajador, bueno, pienso a la larga, Pienso en mi pensión, pienso en mi familia, en seguridad social, gano menos, y resulta resulta que a la hora del cálculo de impuestos gana todavía menos. O sea, el neto es bien poquito, y es cuando se hacen esa pregunta que me decía la muchacha que vino hace rato. ¿Qué recibo yo a cambio de eso, Enrique? Porque me está diciendo que mi cálculo es este, me va a quedar cualquier miseria a favor. ¿Qué gano yo con estar pagando impuestos? Y empieza a decir lo que ella tangiblemente ve en corto. O sea, es que están el bacheo horrible por mi calle, eh, no hay luz en la esquina de donde está el disque lámpara de alumbrado público. Empieza a enumerar uh, varias cosas donde dices, ¿cómo yo le digo si está recibiendo algo a cambio? No, pero, no hay manera. Oye, pero, pero también la informalidad también contribuye a eso, porque yo también, ¿qué seguridad tengo al llegar a mi casa? ¿Cómo sé que no...? alguien que está en esos tianguis o alguien que está tratando de vender casa por casa no va y me va a meter un plomazo por eso mismo pues es que es que es una allá allá bueno, donde no me es... mi pregunta qué vamos a hacer con la informalidad allá donde vive aquí está más cañones o de los plomazos sí eh? te digo allá allá no te dan nada sí. Sí, no te dan nada, literal. ¿eh? Me Simón, Martín Rojas ya está por aquí con nosotros desde Ucrania. No, esta vez estoy reportando, buenas noches a todos, estoy reportando desde Tepito, vine a hacer una investigación de campo, de por qué la informalidad es tan formal, porque también tienen sus propias reglas dentro de la propia informalidad. Y realmente es un mundo dentro de un mundo, es muy complicado resolver este tema. Por lo menos en Puebla, donde lo hemos vivido, han absorbido o absorbieron el, el centro histórico de Puebla que se destaca por ser colonial. Tenemos muchos turistas, estaba lleno las partes principales del centro. El nuevo gobierno municipal los retiró, los va a mandar a, a, a mercados, pero eso es ir y venir, ir y venir, ir y venir. Pero es un tema tan interesante, tan delicado, que tienen demasiadas aristas, ¿no? Primero, la persona que está tratando de sobrevivir, dejemos si es empresario, ¿no? Está tratando de sobrevivir en primera instancia. Segundo, la gente que se está aprovechando de ellos, ¿no? Porque sabemos que los, líder, los líderes, pues, le están cobrando piso, le están cobrando derecho, el municipio también les cobra. Y al final de cuentas, ellos siguen ahí por una necesidad de alimentar a sus familias, porque los, lo que les queda es muy poco. Y hay mucha gente que está lucrando con ellos. Incluso viendo el tema que estaban platicando ustedes, viene el tema político también, porque me tocó ver, afortunadamente este mundo ya cambió, pero con el PRI muchos estaban asociados a ellos, eran carne de cañón, les prometían muchas cosas y eran votos seguros y fueron alimentando esa forma de vivir, de sobrevivir y sí es muy complicado verlos desde nuestra perspectiva, como empresarios que podemos desarrollar, pero desde su perspectiva, una forma de sobrevivir. Y obviamente están siendo manejados por mucha gente, por gobierno, por líderes, por la misma eh, gente del, del lado oscuro de este mundo. Y realmente es, es muy complicado entrar ahí. Y hubo gente de cuello blanco como Otoño que generó en aquel entonces mucho repeco. ¿Se acuerdan de los viveros, que generan muchos viveros de repeco? Porque todo el mundo vendía plantas, ¿dónde estaban las plantas? No lo sé, pero había mucho flujo de efectivo. Y eso va a ser muy complicado solucionarlo, porque ya decía, ¿no? La gran parte de la economía, no solo del país, sino del planeta, es la informalidad. Y realmente Hacienda quiso jalar dinero para poder terminar el aeropuerto, no lo logró pero pues, a los que vayan acachando, pues va a, estar, va a estar ahí. no Pero mientras tenga un asesor como Toño, yo creo que no va a haber problema. Y por ahí una vez platicamos, Toño, en la, en la ante, anterior temporada, yo no sé por qué contigo, ¿verdad? En la anterior temporada decíamos, oye, primero haz negocio. Primero tú estás ahí como informal porque quieres sobrevivir. Genera un negocio. Ya que esté sólido el negocio, mercado, clientes, formas de hacerlo eficiente, pues ahora sí, súbete a pagar impuestos, pero ya en la mentalidad creas una nueva cultura, una subcultura del no pago. Y yo siempre les digo en los cursos a los chamacos, el empresario no quiere pagar, y eso me queda claro, hay de todo tipo de empresarios, pero en la mayor generalidad o en la generalidad no quieren pagar impuestos, pero yo pregunto, ¿quién le metió en la cabecita que se pueda ahorrar los impuestos? ¿El propio empresario o fue un contador que quiso con buena intención, yo digo con buena intención, maximizar sus recursos, pero me los infectó de feo. Y yo he vivido de carne propia muchas estrategias que lo único que lograron es infectar al empresario para no pagar. Antes era pagar menos, después no pagar. Y ahora cómo genera ingresos sin que lo sepa Lolita, ¿no? Y ya no están cerrando los bancos, ¿no? Están tomando a los bancos como los chismosos. Por ahí me mandaron una carta un amigo que le mandó un cliente de otro amigo, un banco, le mandó a decir al cliente, necesito que me digas de estas transacciones que tú hiciste de pago a tal y tal proveedor, que me justifiques por qué le estás haciendo pagos, porque eran pagos chiquitos, pero en un monto de un mes fueron como 300 mil y otro como 400 mil. Y también de tus ingresos que me estás depositando, iban de 20 mil a 50 mil pesos, se juntó casi un millón de pesos. Quiero que me justifiques y cómo relacionas con tu actividad declarada ante Hacienda. De lo contrario, de acuerdo, si no me recuerdo el artículo 135 o 153 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues ya no vas a poder ser mi cliente. No sabemos si la carta es falsa, no sabemos si así vienen los bancos, pero ya por todos lados van a estar apretas. Por lo tanto, nos vamos a ir al trueque y al pago con cuerpo matic. Ese es mi reporte desde Tepito. <risa> estimado Martín. Bienvenido. Como bien lo comentó, en algún momento hablábamos todos, bueno, no todos, pero muchos nacen de la informalidad. Es decir, tienes ese primer chance donde pones el puesto ¿no? de elotes y vas creciendo y de repente registras una marca y entonces un know-how y entonces pones una franquicia, entonces vas creciendo. Ahí está el ex dueño de Valnorte y Maseca, donde inició como bolero, ¿no? Y fue creciendo, creciendo. Ahí está este, Carlos Slim, eh, donde también empezó de esta forma, vendiendo, comprando, que ya sus padres lo hacían desde tiempo muy atrás, ¿no? De forma, en el centro, ¿no? De forma, muchas de las veces, eh, como lo catalogamos, eh, eh, Rafael, de forma informal. O sea, el, el camino, el, el punto es ese eslabón que se pierde entre el informal que pasa a ser formal y que ahora tiene una eh, carente ética empresarial. ¿Por qué quieres generar dinero? Si bien una de las cuestiones es para vivir bien, para que mi familia, para que mis allegados estén correctamente, sí, pero ¿qué otra cosa hay? El hecho de, de generar riqueza por generar riqueza, pues es aquí donde el ser humano también se ha perdido. Creo que, y, y retomando tal vez de lo bueno que pueda tener el, el que sale en las mañanas ¿no? y que habla de moral y de ética y, y bueno, esta forma tan contradictoria, tal vez lo único que puede rescatar de, de, de ese señor serían las menciones que hace bajo eso que estoy mencionando ahorita, esa moral, esa ética que el empresario y que el ser humano ha ido perdiendo y la acumulación, lo vimos no hace mucho con, en el caso de, de, de dueño de Amazon de Estados Unidos, donde no repartía cierta riqueza y los trabajadores pues ya dijeron, oye, me pagan muy poco, ¿no? Pues eres el hombre más, la empresa más este prominente y la que genera más ingresos, pues tienes que repartir la riqueza, esa repartición de riqueza no está siendo equitativa, no está siendo de forma correcta, porque muchas de las veces lo que busca el empresario, como lo dijo bien Martín, pues primero empezó con pagar menos, luego pues ya no pagar Luego, ¿cómo lo hago para que Hacienda no se dé cuenta? ¿no? Y entonces, luego, generar, no fijarme en la creación del negocio, en la creación de, de, de empleos, en la creación de riqueza, de bienestar hacia la sociedad. A mí, mi encima Martín, Rafael, Enrique, Pepe, eh, por ejemplo, una zona aquí de Janustoc, en Ecatepec, eh, la cual alberga grandes empresas, grandes corporaciones, bueno, grandes empresas productoras, ¿no? Entre ellas algunas jugueras, entre ellas eh, una empresa que es a nivel internacional y que tiene plantas en muchos países. Sin embargo, pasas alrededor y tú te preguntas, a ver, es una de las empresas que más genera riqueza en el país. ¿Por qué dónde está y alrededor está tan chingado, tan jodido, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué si me bajo en la pinche micro y me asaltan, ¿no? ¿Por qué los trabajadores viven a, a, a, a diario en el Tizayuca, en el Baltazar? Que son las líneas de camiones que pasan por ahí, ¿no? Y los asaltan. Cuando dirías, esta empresa, pues es la que más genera. Alrededor debería de haber una riqueza. El, el, el gobierno de Catepec, en este caso, y el Estado de México, recupera muchísimo, muchísimo ingreso de, la, de los derechos que le cobran, ¿no? Impuestos sobre nómina, entre otras muchas cosas que le cobran a, a, estos, a estas grandes empresas. Y te preguntas, ¿qué chingados hacen con ese dinero? ¿a dónde va a, a pagar ese dinero si no es en bienestar de esa comunidad que está generando esa riqueza? ¿no? Ahí vienen las, las preguntas que yo quisiera lanzar a, a, a, a mi estimado Rafael, Enrique, Pepe y Martín, pero antes vamos con las, las menciones aquí de las redes sociales, dice por aquí Teodoro eh, Guerrero Torres, la solución contra el comercio informal la tiene la autoridad, existe el comercio informal, siempre voy sencillamente porque las autoridades lo permiten. Mi estimado Esteban Elizalde, al cual le mando un saludo, dice, para combatir la informalidad, primero los funcionarios deben ser honestos y si el gasto público se va a aplicar correctamente y no en partidos políticos. Román Cruz, buenas noches, desde Ecatepec, pueblo mágico, en donde todo desaparece. ¿no? Y bueno, también vuelve a aparecer en otro mercado, ¿no? en otro lado seguramente. Mi estimado Mario Alejo dice, es que el problema no son informales, son los gobiernos con sus grandes ofertas incumplidas a quienes se quieren regularizar los 500 burros en la Cámara y los 200 senadores no saben conocer cómo se gana la vida la gente eh, que vende clayudas, ¿no? Lucas Díaz, eh, por cierto Antonio, Acá ya regresé, tuve que hacer un corte por ahí, y bueno César Sandoval nos dice, hoy el contador está más ocupado peleándose con la página del SAC y tomando cursos para hacer facturas y recibos de nómina que analizando las disposiciones legal sobre la ley William Gutiérrez, muy buenas noches, en sus, me perdí el camino de la vida, dice por aquí y bueno, pues las menciones y las menciones de nuestras redes sociales, muchas gracias Lidia y Isa por esas 99 eh, estrellas que nos acaso enviar muchas gracias, nos ayuda a generar mucho más, mucho más contenido bueno, mi estimado eh, Rafael le damos, le damos la palabra claro que sí gracias yo creo que algo que, que debe, de existir, debe de existir aquí en México es una adecuada cultura empresarial. ¿no? Queremos ser empresarios cuando no tenemos una, un, una, un, una adecuada educación de qué es, que es lo que engloba esa parte. ¿no? Les comentaba yo hace ratito que en estos 30 años que llevo al frente de, de, del despacho de repente llegaban algunos eh, prospectos de clientes. Oye, fíjate que fui empleado bancario, ¿no? Me dieron, no sé, un millón de pesos de liquidación, ¿no? ¿Qué negocio me recomiendas? Yo les decía, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿No? Si lo único que sabes hacer es ser bancario, necesitas mucho más dinero para poner un banco. Y me dicen, bueno, fíjate que en la esquina de mi casa hay un cuate que vende unos tacos riquísimos, no, no, no, y tiene además una camioneta lobo padrísima, no, le va re bien, ¿me recomiendas poner un puesto de tacos? Sí, oye, perdón, yo creo que lo único que sabes de tacos es comerlos, ¿no? Lo único, ¿no? Desde yo, desde entonces, ser borracho no te convierte en cantinero, jamás, ¿no? Entonces, tú no puedes incursionar en un negocio que no conoces, y si toda la vida fuiste funcionario bancario, empleado bancario, fuiste una persona subordinada, hijos, el peor consejo que te puedo dar es invierte en un puesto de carnitas. ¿Por qué? Porque si compras el puerto en mal estado, ¿no? Hiciste la salsa demasiado picosa, en la primer venta tú ya perdiste todo. No. Primero debes de enfocarte a lo que sabes hacer. Después, en la parte financiero fiscal, cuando, cuando empieza este, este gran brincoteo donde el piso no estaba tan parejo en materia de facturación de todos lados, de aquí para allá y de allá para acá, y, y, y te vendo estas estrategias fiscales, ¿no? Que decía, híjoles. Tanto, tanto estudio que me he metido como para que me digan que pueden bajarme el impuesto un alto porcentaje nada más por ese tipo de estrategias fiscales, ¿no? Que bueno, ya después ahí aventaron el 69B, aventaron el 5A, ¿no? Y, y todos los demás. El grave problema que sucedió con eso es, primero, un empresario, grande, mediano, pequeño, micro, hasta el que va a poner... ¿No? Y volvemos al mismo. Hasta el que va a poner el puesto de Tlayudas. Sí. Yo te aseguro que la señora hizo perfectamente cuentas y dijo, me voy a llevar mi caja, porque allá al lado tenía su caja de huevo San Juan, en donde tenía su mercancía, ¿no? Evidentemente. entonces hizo cuentas, dijo, me voy a gastar tanto más cuánto el pasaje, etcétera, etcétera. Si las vendo todo... San Juan no está cobrado, no hay prueba, pero sí, a ver. <risa> seguramente hizo en su mente una planeación estratégica financiera, ¿no? Voy a invertir seguramente mil pesos y voy a salir de aquí con tres mil pesos, alguna cosa así. Más. Más, seguramente más. ¿eh? Entonces, de esa utilidad, ella dice yo voy a pagar la renta colegiaturas, esto, mi transporte ida y regreso, etcétera, etcétera ¿Sí? Era gratuito ese día ¿no? Era gratuito ese día, sí, claro no, no, no pagó su derecho de piso no tenía allí sus, este, sus, sus guaruras que la andaban cuidando ¿No? Como debe de ser pero ya hubo dos temas que no tomó en cuenta primero que de la utilidad ella debía pagar un impuesto Nunca lo contempló y nunca lo va a contemplar, pero si tú te vas a la formalidad, es lo primero que debes de contemplar, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar? El pago de impuestos es un gasto que tengo, punto, ¿no? De hecho, de hecho nada más interrumpirte tantito, Rafa, y, y para que sigas. De hecho, lo primero que tienes que pensar cuando vas a otro país, inclusive, en, ¿en qué demarcación vas a poner ese nuevo negocio? Porque las tasas impositivas de una región a otra, en países como Brasil, como Colombia pueden cambiar. Entonces, me conviene más dejarlo en, en la, el otro distrito que traerlo para acá y con eso me ahorro un, 30, un 25% de género. Adelante. Exactamente, ¿no? Y la otra, ¿en, en, ¿en qué error cayó el empresario a través del, del famoso tema de las, de las facturas? Que el IVA lo empezaron a considerar como si fuera su utilidad. Y allí reventó todo. Allí reventó todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando te vas a regular, cuando quieres hacer una, una especie de regularización, te das cuenta que los precios de venta no alcanzan a absorber los costos operativos y los costos personales, ¿sí? <ríe> Toño, ahí está, ahí está una de las broncas que acaba de decir. Yo formal me voy a tener que pelear con el IVA, para eh, jugarlo con ese, eh, el que yo trasladé y el que me trasladaron, ahora bien el informal, ese güey no juega por nada el, el precio final esa es ganancia, es, es literal es para él, porque él no traslada absolutamente nada lo trasladó en algún momento cuando compró algunas cosas, sin embargo cuando le pagan a él pues el efecto es venga a nuestro reino, ¿están de acuerdo? Sí, no, porque de todas maneras, de ese dinero que recibe tiene que volver a comprar Sí, pero ¿cómo pelear con, con ese flujo, con ese 16% inmerso? Ah, no, no. Que a mí si sí me cobras, que yo, que yo tengo que yo tengo que, perdón, que trasladarlo y que me lo trasladan, y ese informal, nada más lo trasladó, pero a él nadie se lo está trasladando, porque no hay forma de, de, de cuestionarlo, no hay forma de, de documentarlo, no hay forma de, de amarrarlo, pues. ¿no? ¿Y consideran el flujo como que todo el dinero es del él? La señora de las Tlayudas cuando dijo, seguramente si, si ese día salió con cinco mil pesos en la bolsa, ella dijo, los cinco mil pesos son míos, seguramente, claro. Lleva a llegar al día siguiente a comprar el jitomate, cebolla, lo que tenía que comprar. Pero de entrada, la mentalidad del empresario en general es, lo que tengo en el banco es todo mío, excepto los pagos a proveedores. no. Debe ser, excepto también el pago que representa un pago de IVA, el pago que representa las retenciones que les haces a los terceros. Entonces, tienes que pagar tanto de retenciones. ¿Pero por qué? ¿Y por qué le, por qué le voy a pagar el impuesto a fulano? A ver, híjoles, ¿cómo te explico? Que no se lo estás pagando. Se lo retuviste. No es tuyo. El IVA tampoco. ¿Sí? Y entonces tienes que considerar dentro de una planeación financiero fiscal, eso, esos dos elementos fundamentales, que no todo el dinero que entra al banco es tuyo. No todo el dinero que entra al banco es tuyo. Nada más, nada más, Enrique, a ver, díseselo a la señora, güey. <risa> Oye, a, a mi señora no le puedo decir todo lo que entra a la casa no es tuyo, no, no puedo. Ah. <risa> o, oiga, maestro, Rafael, una pregunta. Eh, últimamente diputados de aquí de allá y de más allá, traen mucho una frasecita hablando de impuestos, mínimo vital. Es decir, una cantidad mínima que no pague impuestos y Hola. que esa cantidad la percibas y no sea nada. ¿Qué opina usted de ese, de ese término? Fíjate que la, yo, yo creo que esa parte del, del famoso mínimo vital que uno necesita fuera del pago de impuestos, eh, voy, voy a hacer alusión a un político del sexenio de Fox, este, en donde dijo que con seis mil pesos vive una familia, ¿no? Y algunos decían, sí, sí, vive. Pues nomás vive, ¿no? <risa> <risa> Así, nomás vive, ¿sí? <risa> y es muy engañoso porque las estadísticas oficiales, ¿no? Y me voy a atrever a decir, el índice nacional del precio al Consumidor no le creo para efectos fiscales sí ahí lo voy a meter en el ajuste anual por inflación en mis depresiones, ahí sí fiscalmente sí es es como el salario mínimo qué te sirve para las multas el índice me sirve para actualizar mis valores fiscales y hacer mis deducciones o acumulaciones nada más pero el real costo de la vida y además en cada una de las partes del país porque no en todos lados cuesta vivir lo mismo ese famoso mínimo vital es muy engañoso y que además es no lo respeto no lo respetan porque desde el primer peso que ganas es el primer peso que grabas oye pero tienes ahí en salarios un este el subsidio del empleo sí pero al final del camino sí me estás cobrando a todos a todos poquito pero me estás cobrando entonces el mínimo vital debería de ser <risa> Si, si, si yo fuera, si yo fuera funcionario del SAT, déjenme poner de esta manera, yo diría el mínimo vital son dos millones del RIF, porque no pagan el impuesto el primer año, ¿no? <ríe> yo, yo, yo creo que eso, eso sería lo que dijeran. Si el mínimo vital fueran esos dos millones del RIF por el primer año de operaciones, entonces aplique ese mínimo vital para todos los demás. Las tasas efectivas de impuestos en los diferentes regímenes es abismal. No es lo mismo el RIF, no es lo mismo la persona física que se encuentra sujeta a una relación subordinada con una tasa efectiva de impuestos mínima de entre un 18, o 15, hasta un 34 por ciento. O una persona física que se encuentra en, en el régimen de arrendamientos, una tasa efectiva del 17 o 18 por ciento. Ahora una tasa efectiva en materia de régimen simplificado de confianza del 2.5%, ¿sí? Pero eso tampoco me quiere decir nada. La tasa efectiva de impuestos no me quiere decir nada. El artículo 33 del código menciona desde el año pasado y, y, y era una una sí, Toño. Pero si era una economista. Pues para ella sí. que refiere lo que lo que Sí, ¿no? El, el 33 menciona por ahí que el SAT va a dar a conocer, dice, este, parámetros de utilidad, tasas efectivas y conceptos deducibles. No únicamente los está dando a conocer, los está aplicando y todos a su favor. Entonces, el mínimo vital que yo necesito para vivir, ¿sí? Tiene que ser, a mí, a mí me encanta la, la, la legislación americana porque toma en cuenta tu estado civil eres casado, eres soltero, en pareja, tienes hijos, tienes dependientes económicos, ascendientes, descendientes, o sea, y la legislación americana, yo creo que es de las pocas, seguramente están nuestros vecinos acá arriba, en donde la última reforma que hubo fue en el 2014. Aquí nosotros estamos esperando siempre por el mes de julio, agosto, como una linda tradición mexicana, reformas fiscales. Estamos esperando que de septiembre para saber qué vamos a hacer. Debemos de dejar de esperar eso y, y se debe de, de enfocar, decir, ¿cuánto necesita una persona para vivir y asociar, asociar el tema civil? ¿Con quién vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto necesitas? no Te acotan, no en, en, en mis cursos de personas físicas, digo, mis alumnos, oigan, deducciones personales, díganme, y todos, ah, sí, las cuotas, este, las colegiaturas escolares, ¿qué creen? Que no es una deducción personal. Es un decreto de estímulos fiscales que un día de estos a mí me da miedo que la mañana diga: no me gusta esto, Ajá. porque no está en ley, <ríe> no está en ley, ¿no? Entonces, y eso lo, lo meten como parte de los aspiracionistas, ¿no? Que tenemos que pagar una cuota escolar porque no nos gusta cómo nos da el, el, el servicio las las escuelas públicas. No lo había pensado, Rafael, y que no te escuche el de las mañanas, porque si no, ya vale. Ya valimos. Sí, no. Sí, no, no. Borren eso, borren eso, por favor. Sí. De letra, de letra, De Producción. Producción. Sí. Entonces, ¿cuál es el mínimo vital? Bueno, pues, yo no creo que sean ni siquiera los seis mil pesos. No, no sé tampoco si serían los 15 mil pesos o veinte mil. Yo conozco gente que tiene sus salarios, a lo mejor de 10 mil pesos vive bien, ¿no? De, de, de acorde con su propio Pero, nivel de vida, 20 mil pesos, por ahí decían. Tengo entendido que sí, sí, sí hay por ahí el maestro Belmares en alguno de los que, que, que lo escuché, mencionaba sobre esto el mínimo vital, fue la primera vez que yo lo escuché en, en, hace mucho tiempo, Sí mencionaban una cantidad en la cual manejaba, no recuerdo si o sea, la OCDE, la verdad, aquí mentiría, si fue OCDE, ¿quién, quién, mencionó, ¿Quién mencionó una cantidad sobre el mínimo vital? Pero sí rondaba por ahí entre 13, 15 mil pesos por, por persona. ¿no? Entonces, y ojo, lo que acabas de decir, ¿mínimo vital para quién? Para un soltero, ¿no? Dices, bueno, ese pues salario es formidable, para un cuate que tiene tres hijos, que tampoco tengo la culpa de que el otro tenga tres y yo nada más tenga uno, o yo decidí no tener en la vida ninguno. Bueno, a ver, este, también hay que tratar a los iguales de la manera igual, ¿no? Es decir, no, no, no podemos a los desiguales tratarlos igual. ¿no? Pero en ese, en ese sentido, te doy, te doy igual una, un, un, un comentario, mi estimado Rafael, creo que tienes toda la razón en que los gobiernos deberían de analizar que no es lo mismo, ojo, también la tributación que tiene una gente que está allá en Guerrero, que está allá en Urupa, en Michoacán, mi en estimado Enrique, ¿no? La que está en Puebla con Martín, ¿no? Que, que, que Puebla es, es, es, es fuerte económicamente, ¿no? La que está ya en Chihuahua, en el, en el caso del Pepe, la que está en Chiapas, ¿no? este La que está en Oaxaca, no contribuyen de la misma manera que Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el gasto público, la forma en que también reparten el billete, híjole, pues es, es en un sentido populista, es en un sentido de demagogia muchas de las veces, en un sentido de, de, de ganar votos, ¿no? Llámese PRI, llámese Morena, llámese PAN, llámese Verde, llámese como quien se lleva hasta independientes, ¿no? Eh, eh, esta forma en que no analizan verdaderamente cómo... Eh, realizar una verdadera recaudación que a todo sea ganar, ganar, porque que todo México es igual, es, es falso. Todo México no es igual. está de acuerdo? Sí, eso es correcto. Entonces, allí allí en ese sentido es... Antes, recordemos que estaban los salarios mínimos por zonas económicas, ¿no? ¿eh? Y ahora sí, todos somos iguales, ¿no? Bueno, excepto allá en franja fronteriza. ¿no? Pero es, es, esa parte de cuánto necesito para vivir, cuánto es mi mínimo vital, pues debería de estar perfectamente plasmado y estructurado en la ley de impuesto a la renta. Perfectamente, es decir, personas físicas, no importa en qué régimen te encuentres, los primeros, no sé, 12, 15, 13 mil pesos estarán exentos de impuestos. ¿Por qué? Porque además de esa manera tú le puedes dar a la economía sí, que, que fluya el dinero, porque además en la, en la parte del gasto, si yo voy a tener 15 mil pesos para gastar sin ningún problema, entonces sí me voy a atrever a, a no sé, desde ir al cine, este, comprar la comida, este, pagar la renta, eh, bienes de consumo duradero, etcétera. Es decir. Dice uno por ahí, echarte una chela, porque hay unos que se gastan el dinero en caguama, ¿no? También Ándale. se le el baboso este. <risa> Un caguamón ¿no? Sí. Y entonces yo creo que de, esa, de esta manera hubiera una planeación económico-familiar más estructurada, y decir, porque además cuando tú gastes esos primeros quince mil pesos, tú ya estás pagando un impuesto al tercero, cuando tú ya estás, con, estás consumiendo este, en algún restaurante, claro, le estás dando la vuelta y el que recibe ese dinero perfecto lo, lo, lo va a empezar a enterar, le vas a dar vuelta a la, este, a la economía. El grave problema por ejemplo que tienen las personas físicas por sueldos y salarios es que pues, no tienen deducciones estructurales. Entonces, a a, decía de Enrique, esta, esta persona tiene un sueldo de 100, un, un ingreso de 100 mil pesos un impuesto, una tasa neta de 15 mil pesos. Oye, ¿y realmente esos 85 mil pesos le sirvieron? O sea, ¿todos fueron para ella? No, pues seguramente pagó el IVA de la gasolina, pagó el IVA en, de su coche, no lo puede ser deducible, estuvo eh, pagando la, la, la tarjeta este, para subirse al segundo piso y estuvo pagando un 15% adicional que ella jamás lo va a recuperar y jamás lo va a ver, jamás lo va a ver. Entonces tiene que existir este mínimo vital como parte fundamental en el capítulo, en el título cuarto de personas físicas como una exención directa como lo marcan allá. Les digo que me, me, me encanta la el, el código interno de renta de Estados Unidos porque sí te marca, ahí sí te marca un mínimo vital, sí, para las diferentes personas físicas cuando tengan ciertos, cuando caigan en ciertos supuestos civiles. Yo creo que eso sí faltaría aquí y eso sería maravilloso, eso era maravilloso. Pues mis estimados, vamos llegando a la recta final de este, de este capítulo de Rompiendo Paradigmas. Voy un momento a los comentarios aquí en redes sociales. William Gutiérrez dice, eso es verdad, me ha tocado personas que no les interesa para nada hacer las cosas 100% como marca la ley. Eh, por aquí Román Cruz pregunta, con todo el respeto que esta plática obedece, ¿los presentes facturan los servicios que ofrecen? La respuesta es sí, porque me checan con el estado de cuenta. Otorgan esa certidumbre y no, y no recibimos depósitos en efectivo en la, en la oficina, no recibimos no, no, absolutamente nada. Y oh, sí, los reciben, y, se nos roban, no, A lo mejor así. Certidumbre no, sí, no. legal en materia de haber otorgado un recibo que ampare, por supuesto, ahí está el comprobante fiscal digital en su caso y bueno, pues, en muchos hay contratos de prestación de servicios. Considero que hay diversos factores internos de importancia más los externos. Maestro Rojas. Eso que está mencionando justamente es el pensamiento que estaba generando. Honestidad, responsabilidad, ética, eh, muchos saludos, etc. ¿no? Por aquí, Gus Gómez también nos manda saludos. William Gutiérrez, no. El contador Antonio pudo ser conservador, pero hoy seguro está absuelto por su alteza serenísima, Gansil. no entendí. Eh, bueno, okay. Eduardo González por aquí nos dice de hecho hace una semana un ejecutivo de cuentas nos hizo llegar una lista de cuentas a las que se le realizó pagos porque según tenían problemas con el banco y con el SAT se buscaron en la lista del SAT y no aparece apenas nos dirá cuál fue el problema Rosario García, muchas gracias por tus 50 estrellas, muchísimas gracias te mandamos un saludo y un abrazo Esteban Elizalde, a veces a los invitados no les prestan el micrófono Rafael ya la están haciendo de brox Cállate, cállate chihuahuas es muy cierto eso del IVA, cómo hacerlo para no tomar el IVA Enrique Galván, pues sí, después de las extensiones del RIF se le complica al contribuyente pequeño pagar impuestos desde el primer día William Gutiérrez, ese mínimo vital suena muy aspiracionista ¿no? Amalia Alejo, el mínimo vital serían los 15 mil pesos, lo cual el SAT no le interesa quién gana esa cantidad, Román Cruz los pone aquí, eh, pues, se suena mal siempre y cuando se aplican de forma equitativa y sobre todo se tomarán una decisión sobre los tres niveles de gobiernos contemplando los diferentes sectores productivos. Amalo Alejo, cálmate, Toño, yo tengo tres hijos, pero pues deberían de aclararse bien cuál es el alcance del mínimo vital. Eh, Molinar Luis Manuel, que siempre los escucha Tres también. hijos reconocidos, ¿eh? Bueno, y eh, sí, reconocidos, yo creo, ahí me estimamos. Reconocidos, también Alejo, te haces medio conejo, ¿eh? Sí, sí, sí, aguas, aguas. Molinar, ah, guay, ya. escuchándolos, buenas noches, en sentido poético, el ingreso mínimo neces necesario para vivir debería ser el salario mínimo, tal y como lo señala el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo que señala, el salario mínimo deberá ser suficiente, chalala, chalala, para la familia, para materia social y cultural, pues sí, como lo dijo, suena poético, ¿no? Más que poético. Román Cruz nos manda saludos cordiales. Para ir cerrando el tema, mis estimados Pepe, Martín, Enrique, doctor Rafael Arenas Hernández, muchas gracias por estar aquí, Rafa, muchas gracias por darnos este espacio, este tiempo, por haber accedido aquí y estar en Rompiendo Paradigmas. Mi estimado Martín Rojas, que tienes ya cara de búho, de búho de sueño, y mañana te vas temprano para el curso, el diplomado de eh, control interno, el cual ya es su cuarta sesión, la quinta, la próxima semana, el día 7, si mal no me equivoco, 7 de abril. ¿No me equivoco? 7 de abril. Antes, sí, sí, sí, sí. antes de Semana Santa. Sí, 7 de abril. 7 sí, de abril, antes de Semana Santa, estamos ahí. Pues bueno, muchachos. Sí, este, doctor Rafael, muchísimas gracias por haber participado, aunque no le hayamos prestado el micrófono. Este, yo lo escuché bastante bien, me encantaron sus conceptos. Y si hay algo importante que hacer, como contadores, y me dirijo a los contadores que solamente dicen que presentan declaraciones y ahí se acabó. Porque esa mentalidad del empresario, que bien ha dicho, no es de empresario, de administrar un negocio, por muy pequeño que sea, es un negocio, hay que administrarlo. Este, también como contadores somos copartícipes de esa mentalidad, el, vamos a llamarla cuartada o este, encerrada en un cuadrito como contador, porque tampoco le ayudamos a cómo pensar como empresario, cómo maximizar a cómo administrar su dinero simplemente. Y con su charla, pues ya tratamos de romper un paradigma más en donde el mercado informal es importante, pero podría ser más importante si los apoyamos desde el aspecto financiero, fiscal, de negocio, para poder desarrollarse y no esperar que el gobierno nos dé algo, porque si seguimos esperando, vamos a llegar al otro milenio y nada va a pasar. Así que, Paradigmáticos, muchas gracias por haber participado en este episodio. Esperemos que los comentarios vertidos les sean de utilidad y por lo menos que se hayan despejado de la maldita página del SAT y de las declaraciones. Por cierto, ya acabaron sus declaraciones. Que pasen buena noche. Mi estimado Pepe. Gracias, mi querido doctor Rafael, por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros que nos haya ilustrado con sus conceptos. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Un saludo y muchas gracias. Encantado, encantado de venir las veces que me, que me inviten. La verdad es para mí, el honor es para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo este este foro. Bueno, pues por supuesto muy agradecido con ustedes. Enrique. Ya digo, Ma, Felipe, ya dijo, no se raje. No me raje. <risa> Perfecto, Luis Enrique, para despedirnos. Bueno, pues nuevamente me uno a las frases que están diciendo mis compañeros. Gracias, maestro Rafael. Eh, me gusta bastante su, su metodología, su forma de explicar. Me quedaron claros muchos conceptos. Y para todos nuestros amigos que nos escucharon en el programa del día de hoy, pues de verdad, como dice Martín, se rompieron varios paradigmas. A veces nada más nos quejamos y decimos, esto no tiene solución, esto no funciona. Pero escuchar a personas como el maestro Rafael, que nos da propuestas, ideas, ilumina bastante nuestra mente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pues bien, doctor Rafael, en nombre de Martín, de Pepe, de Enrique y de mi estimado Efraín, que hoy no estuvo con nosotros, le decíamos eh, pues, muchas, muchas gracias que, por el hecho de haber estado en este programa y ya me trabé, ya no sé ni qué sé. Sí, <Risa> ya vimos a des des desear feliz año, estaba yo, en otras cosas, estaba yo pensando en otras cosas y de repente se me, se, se me fue. Estaba pensando en el anual, es que sin ¡Feliz, feliz año, doctor Rafael! ¡Feliz, feliz cierre de declaraciones eh. anuales! No, y, iba, eso, iba, eso que, ¡No, todavía no! No, no, no, no, todavía no. Sí, pero, otoño ibas a decir feliz este que ganemos, vamos a ganar la revocación, ¿no? Ah, no, lo que era ratificación, ya no me acuerdo qué es. No, no, no, no. Me, me hacen falta comer de las falsas clayudas ¿no? Porque también por ahí nos dijeron que eran falsas, ¿no? Porque la... ah, ahí ya ¿Te ¿Te La a... La parte pirata. No, sí me hace falta de calcio, la verdad, me siento cansado mi estimado Rafael. Muchas gracias por haber estado en el programa. Le deseamos lo mejor, a nombre de Enrique, de Pepe, de Martín y de mi estimado Efra, muchas gracias por estarnos escuchando, amigos de Rompiendo Paradigmas, y bueno, nos esperamos en otro episodio el próximo miércoles, no se lo pierdan, ya tenemos súper invitado también, igual que el doctor Rafael que estuvo esta noche y bueno, mi estimado Martín, mañana nos vemos allá en la Ciudad de México en el Hotel Ramada, ya estaremos pues, dan todavía el cuarto módulo del Diplomado de Control Interno. Así es que todavía es, se pueden inscribir a este cuarto eh, módulo, todavía falta el quinto, y todas las grabaciones, bueno, ya disponibles en www.censusonline.mx. Recordarles que ya pueden descargar la revista Sentido Empresarial, la cual, bueno, pues, nos tardamos un poco estos meses, tuvimos ahí eh, problemas de edición, ya salió la pueden descargar, por favor, y bueno, pues seguidnos en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y bueno, pues en la revista Sentido Empresarial. Algo que decir, Pepe, porque te veo con cara de echarme este bronca. No, espera. Ya, ya, ya. ya el maestro ya necesita ir a, a lavar los bueno. trastes. Bueno, pues <risas> vamos a lavar los trastes y vamos a acabar, porque todavía tengo por ahí pendiente un anual... Que no me da, no me da, el portal del SAT ya la precargó y yo le muevo y no me da, yo le muevo y no me da y ojo, es a su favor de él, o sea son ingresos que estaba yo omitiendo y no me deja ponerlos, no, no me deja ponerlos, me marca ahí rojo, error error, error, error, error y vamos a descubrir por qué. Hasta la próxima amigos paradigmáticos, los dejamos.